Considerada hoy como el centro palpitante y vital de Alliste, Plaza San Quintín toma su nombre de la iglesia homónima y hermosa que lo domina. Completamente en línea con las necesidades del nuevo sistema de planificación urbana y vial, representa uno de los puntos de reunión social y cultural de Alliste. La amplia zona pavimentada que se extiende frente a la iglesia principal está rodeada de árboles y bancos, creando el lugar perfecto para un paseo o para descansar, lejos de los peligros del tráfico rodado. El lugar donde hoy se encuentra la iglesia de San Quintín está fuera de las murallas de la ciudad en campo abierto. Esta elección se debió a la necesidad de construir un lugar de culto disponible y fácilmente accesible por los enfermos que fueron hospitalizados en lo que en tiempo era el cercano Hospital de San Quintín. Solo en 1875 se convirtió en la sede parroquial de Aliste. Todo el refinamiento estilístico de la Iglesia de San Quintín se desarrolla en el segundo orden. Aquí los elementos decorativos mixtos son el corolario para el frontón deslumbrante en el centro del cual se coloca un nicho con una pintura del patrón San Quintín.